Si nos quedamos aquí, el tiempo diario nos absorberá. Y desapareceremos. Debemos darnos prisa. Parece que el Cuey <tose> nos trajo a otro recuerdo. <risas> ¡Más alto! ¡Más alto! <ríe> ¡Empújame aún más alto! No sabía que al Maestro Patada le Oye, gustara ¿Qué? columpiarse significa ¿Qué? ¿Qué eso. ¿Ese no estaba <tose> así de feliz? Oh, oh, bueno, es mi diario. Y yo puedo escribir lo que yo quiero. ¡Empújame aún más alto! <tose>